Hola, en este vídeo vamos a repasar lo que vimos en clase de informática aplicada de la Universidad de Juan Carlos en, en cuanto a procesamiento de imágenes usando una hoja de cálculo. Procesamiento de imágenes no se suele hacer en hoja de cálculo, pero con esto conseguimos do, dos objetivos. Primero, introducir el procesamiento de imágenes y segundo, ampliar nuestro conocimiento y de las posibilidades de las hojas de cálculo. Bueno, una imagen tiene un, es un conjunto de una matriz de un número de columnas, un número de filas y cada columna y fila, que es un píxel en concreto, contiene un, un color en este caso vamos a hacer solamente imágenes en blanco y negro que son bueno, en niveles de gris que van a llevar entre 0 y 255 valores para ello vamos a, a importar los datos que los tengo en un fichero en el que tengo la imagen en datos y desde ese texto vamos a importar una imagen por ejemplo vamos a importar en esta imagen mario 32x32 importamos este texto, esto es un fichero de texto que que los los números están, digamos los píxeles están separados por espacios, así que tengo que seleccionar delimitados y Después tengo que seleccionar espacio, porque en este caso están separados por un espacio, como acabo de decir. A veces suelen estar separados por comas o tabuladores, según el, cómo se haya especificado el feature. Muy bien, pues le, le damos a finalizar y ponemos la imagen aquí. Esto aparentemente no es una imagen, pero lo que nos dice es que. Bueno, la primera fila simplemente es información, que dice que es una imagen de 32 filas por 32 columnas y 255, eh, bueno, 256 niveles de gris, que es desde 0, que sería totalmente negro, a 255 que sería mmm, totalmente blanco. Y los valores intermedios serían grises de distinta tonalidad. Así que, una vez importada esta imagen, lo que voy a hacer es eh, separar la primera fila de, de esta cabecera para tener un espacio y también insertar también una columna en la primera columna ¿no? bien, la imagen lo que voy a hacer es eh, pintarla de distintos colores y esto el Excel eh, me lo permite, tiene un formato condicional antes de eso voy a hacer el ancho de la columna un poquito menor digo ancho de columna que valga por ejemplo 2,8 y ahora voy a seleccionar la imagen. Esto se ve, bueno, antes de seguir, estos cuadraditos que se ven aquí eh, no es que haya nada mal, sino que no llega a saber el número que hay porque no cabe en la celda. La, el, el valor de la, el tamaño de la, de la fuente es muy grande para poderlo mostrar. Si pusiese 8, pues aquí ya sí se ve, así se ven. Bien, lo que voy a hacer es poner un formato condicional aquí en, en esta eh, barra de inicio, eh, formato condicional, y escojo escalas de color. En, escojo más, más reglas y lo que hago es definir que el, el número cuando vale 0 va, lo voy a, quiero pintar en negro y el número cuando vale 255 lo quiero pintar en blanco selecciono aquí el blanco, y entre medias, según el valor que tenga, pintará una, un valor de gris le doy a aceptar, vale, ahí está entonces aquí vemos a, a Mario, no se ve muy bien porque el tamaño del píxel es muy grande si lo pusiese más pequeñito, se vería mejor sin embargo, Excel te pone este nombre de aquí que significa que el texto está cogido desde... Un, digamos, los datos están cogidos de un fichero de texto, para que no me aparezca esto elijo en datos bueno, selecciono, perdón, primero y aquí eh, elijo en datos, propiedades y digo que no guarde la definición de consulta con ello no se vinculan los datos, pero no, no los quiero vincular y al darle a aceptar me desaparece el, el color bueno, el, el, la referencia, si lo pongo más chiquitito ya puedo ver digamos así, más o menos a Mario no se ve muy bien porque la resolución es muy pequeña es simplemente 32x32 32, así que no hay mucho, pues mucha posibilidad de dibujarlo bien para que no se me vean los números también lo que hago es que la fuente en vez de ponérsela a 11 se la pongo a 1 y así se ven menos los números y le pongo un, un nivel de gris y bueno, con, no, tan, no tan pequeño así y así se ven los números Menor. Muy bien, pues ya tengo a Mario eh, que más o menos se ve así. Esto no lo seleccioné, vale. Le pongo aquí uno y le pongo aquí también un nivel de inglés. Vale. Muy bien, ahora vamos a hacer alguna operación con, con esto, por ejemplo, una operación típica de imagen. El procesamiento de imágenes es hacer como un difuminado. El difuminado, difuminado lo que hace es coger una celda y ponerle el valor de la media de las celdas, de las, digamos, nueve celdas adyacentes. Bueno, antes de nada voy a, a seleccionar estas celdas y ponerles un valor más estrecho para ancho columna, hemos dicho 2,8 aceptar, vale, entonces yo lo que voy a hacer es que esta celda va a ser el promedio de las cuatro que están aquí digamos, vamos a ver, esta celda de aquí, su, su valor voy a poner más grande, va a ser el promedio de estas cuatro, bueno en este caso da un poco igual porque estas valen todas Los muestro aquí dos, 255 así que me va a dar igual el promedio va a ser 255, pero si cogiese estas de aquí, que valen distintos valores, pues me saldrá la media de estos valores. Así que yo voy a coger esta celda de aquí, que es la correspondiente a esta. Y lo que voy a hacer es que hago el promedio. Digo igual a promedio de todo el rango de este. Y le doy a cerrar. Y, vale, y aquí me sale un promedio que me sale 255, como habíamos eh, supuesto, pues porque el promedio de estas es, sigue siendo la misma. Tened en cuenta que no cojo esta porque aquí ya haría el promedio de, de las que están fuera. Así que este procesamiento me hace perder una fila arriba, una fila abajo, una columna a la izquierda y una columna a la derecha. Vale, si ahora copio esto para allá. Veo que no siempre sale a 255, porque por ejemplo esta de aquí, más el promedio con esta que vale un poquito menos. O incluso esta de aquí, 110, más el promedio entre varios grises. Ahora escojo hasta el final de la imagen. Voy mirando. Esta de aquí llega aquí, me quedan todavía 1, 2, 3, 4. Copio esas 4 más. Y esta sí que es la última. Ahora lo que hago es copiar todas estas para abajo y que haga la misma operación. Para cada píxel de la matriz, no llego a la última, voy a la penúltima y me la hace. Esta sería la imagen procesada en la que he difuminado los bordes. Vamos a ver cómo se vería. Para verlo, hago la misma operación que antes. Eh, selecciono toda la imagen. Bien. Eh, le digo formato condicional, escalas de color, más reglas, eh, dos colores, le digo número, el 0 sea el blanco y el número 255, perdón, ahí me equivoqué, este es el blanco 255 y el 0 que sea el negro. Le voy a aceptar y, y aquí me sale Mario difuminado. Le voy a hacer lo mismo. Que antes que era poner un color de letra muy pequeñito para, que, para verla mejor, y le pongo también un color más o menos gris. Y ahora, si disminuyo, veo que este Mario tiene mucha más definición que este porque le he quitado, digamos, el le he difuminado, le he quitado, es, más, es menos digamos precisa la imagen. Le voy a poner aquí a guardar para no olvidarnos de guardar y aquí tenemos a Mario bien, vamos a hacer otro pequeño ejemplo eh, por ejemplo eh, voy a, a importar una imagen muy típica que es la de esta, la de Elena y la, la importo igual, son delimitados siguiente eh, separado por espacio siguiente y finalizar, y esta es una imagen mucho mayor. Esta imagen es de 64 por 64. El digamos el doble de filas el doble de columnas, pero en píxeles ya no es mucho más que el doble, es cuatro veces más. Eh, bien, hago lo mismo. Eh, inserto, inserto aquí, vale, y voy a otra vez aquí, para que no me aparezca el texto de dónde viene, le digo en propiedades que no guarde la definición de consulta, lo voy a aceptar ya no me aparece esto voy a seleccionar toda la imagen eh, en inicio, formato condicional escalas de color, le digo lo mismo de antes, dos colores el número 0 es negro y el número 255 es blanco. Voy a aceptar y ahí me aparece la imagen de, de Elena. Eh, le voy a poner lo mismo de antes. Bueno, sí, bueno, se, se le voy a poner primero a 8. Y, y ahora lo que voy a hacer es un filtro de detección de bordes. Para detectar un borde, lo que hago normalmente es eh, restar los valores que hay un a un lado y a otro eso no bueno no lo voy a explicar mucho ahora simplemente lo voy a hacer y puedes ver en, en internet cómo se detectan bordes eh, en este caso voy a hacer el, el filtro de Prewit pero hay otros como Sobel y, y otros más complejos bien eh, voy a lo que hago para hacer el filtro igualmente no me voy a la a esta de aquí, si no, voy a hacerlo un poco más grande el filtro lo que hago es que mmm, voy a restar el valor de estas puede, puede ser vertical o horizontal, ¿no? si fuese vertical sumo estos tres valores de las celdas y se los resto a esto. si son bastante iguales significa que no hay borde si son bastante distintos significa que sí, borde vertical, por ejemplo si yo cogiese eh, este de aquí con este de aquí los valores de estos son mucho mayores que estos y por eso sí que detectará borde vertical o por ejemplo aquí hay un caso también, este de aquí con estos de aquí sí parece que hay un borde no muy grande pero, pero sí que se ve y así podemos ver eh, dónde aparecen los bordes, aquí por ejemplo también horizontalmente este con este vería que hay un borde o aquí por ejemplo en la nariz podríamos ver que hay borde entre este entre este por ejemplo y este ¿No? hay bastante diferencia o aquí por ejemplo entre este y este bien, entonces como ya he dicho para detectar un borde, por ejemplo para este píxel lo que se hace es restar uno vertical, estas tres menos estas tres y para evitar eh, que sea que haya signo lo que hago es que cojo el valor absoluto por ejemplo aquí lo que hago es Digo igual, eh, que sea al valor absoluto, de la suma de estos tres, menos la suma de estos tres. Estoy haciendo el vertical. Lo cierro y doy aquí igual. Aquí me sale esto que no se llega a ver, porque es muy pequeñito. Y compruebo pinchando aquí. Perdón, lo pongo un poco más pequeño. Que me aparecen estas dos sumas, digamos y el valor absoluto de ellas. Ahora lo que hago es copiar todo esto en toda la imagen. Lo voy a copiar hacia abajo. Hasta aquí, no hasta la penúltima. Y luego lo copio. Uy, perdón, y lo copio a la derecha. A la derecha no sé exactamente hasta cuándo tengo que llevar porque tengo que ir 64 Voy a probar Aquí me copia todas Voy a ver dónde está esta última Todavía me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas me parece Las voy a copiar Copio esta columna hasta aquí Justo esta, esta ya no me hace falta, vale, y estas de aquí las copio de abajo. Vale, en principio ya tengo mi filtro vertical. Y así, con esto ya no tengo el error que me salía que me hace que la imagen no se vea muy bien Muy bien, ya sabemos cómo hacerlo, vamos a hacerlo otra vez Y le digo formato condicional, escalas de color, más reglas, dos colores, el número Y en este caso lo que voy a hacer es que cuando hay diferencia que se marque en negro Y... perdón, en... En blanco, cuando no haya diferencia, cuando, eh, valdrá cero y se marca en blanco, y cuando haya diferencia, eh, se marque en negro. Así se ve como si fuese un trazado de, así, de lápiz. Le pongo aquí negro, vale, lo voy a aceptar. Color, aquí no le doy color, sí, blanco. Acepto, y aquí me sale la imagen de, de Elena, los bordes. Vamos a, a, a verlo un poquito mejor, le pongo uno aquí, le pongo el color que sea un poquito gris vale. y aquí se ve digamos, el, el borde de la, de la imagen otra cosa que se podría hacer es que eh, digamos que aquí te nos pinta la imagen en, en, del borde en tonos de grises lo que voy a hacer es que mmm, voy a bueno, cambiar el nombre de esto le pongo lena y pues el filtro que he hecho y ahora voy a copiar esta hoja voy a copiar la copio y y en este caso le pongo que la voy a, a poner un umbral en vez de así ah, umbral en vez de poner aquí niveles de grises lo que voy a hacer es que en formato condicional voy aquí a, a borrar estas reglas ya no se ve y ahora en vez de decirle que, que que me pinte niveles de grises como estaba antes escalas de color lo que voy a hacer es usar una regla superior e inferior no, perdón, una regla de celda. entonces digo que si es mayor que un valor o menor que un valor lo pinte de alguna manera entonces aquí le digo que si es mayor que por ejemplo 175 aquí vemos cómo, cómo quedaría le voy a poner formato personalizado y le digo que el relleno sea negro Ahí. Vale. y aquí vemos, bueno de hecho podemos verlo aquí que si vamos poniendo distintos umbrales se ve distinto ¿no? por ejemplo si pongo 100 se me vería así quizás así sería una buena aproximación le doy a que sea más pequeñito y ahí se ve más o menos el borde este, claro no se ve muy bien porque esta imagen tampoco es muy grande de 64 por 64 no, no tampoco da para mucho eh, esto en verdad se hace con imágenes mayores lo que pasa es que para hacer el ejemplo este es mejor no usar tan grandes porque si se no se nos hace complicado hacer el procesamiento. Esto habría que hacerlo con un programa informático, con Python o MATLAB o programando. Bueno, así que tenemos eh, esta forma de umbralización, de detectar bordes, bueno, detectar bordes, umbralizar lo que hemos detectado y originalmente hicimos una una media del, para suavizar la imagen. Esto que hemos hecho lo podemos hacer, esto lo hemos hecho en Excel. Se puede hacer también en en el LibreOffice, en el Calc. Aquí dice tenemos a Elena. También aquí con detección de bordes tenemos a Mario que de detecte bordes con Mario, pero no se ve muy bien porque es una imagen muy pequeña. Tenemos a un Mario pixelado en el que hemos eh, hecho el promedio y los monstruos de del Pacman pues también le hemos hecho una detección de bordes en este caso este borde es horizontal y este borde es vertical y por eso se ve aquí los verticales menor y aquí los horizontales mayor para para in, para esto para importar en el en LibreOffice Office es igual eh, bueno no no es igual lo que tienes que hacer es abrir el fichero eh, y coges el, el fichero de, de texto y luego ya mm, por ejemplo este de mario y le dices lo mismo que lo haga eh, separado por espacios y te lo abre así a mario y luego ya si quieres la la, la procesas como antes y el, los colores se hacen un poquito distintos aquí formato condicional, eh, esto lo tengo en inglés, pero bueno, es igual, escala de color, y le digo que todas las celdas, que dos entradas, el valor 0 mmm, sea negro, y el valor máximo sea, perdón, no máximo, el valor 255 sea blanco. Y así se puede hacer. Muy bien, ahí tenemos a Mario, luego ponemos a hacer el, lo mismo de antes, el texto más pequeñito y ponemos, estos, perdón, bien, ponemos un, un gris para que se vea menor y así tenemos a Mario ¿vale? Bueno, eh, esto es todo eh, Tengo el programa en github, si lo, si lo quieres bajar y ahí tengo también, este es un enlace en el, en el texto del YouTube donde puedes bajarte el programa de Python para generar estos archivos de texto a partir de una imagen y luego también tienes eh, algunos ejemplos en, en Excel y en LibreOffice. Muy bien.